Une segunda emisión, pero esta vez es en vivo entonces es como la primera eh, vamos en un carro prestado que se desliza <risa> aún y que las tiene pues este es el set esa es la Alejandra. <risa> <risa> Hay una buena no noticia, ya falta el último BTR nomás. Sí. Estamos penando por BTRs que están como que. Hoy salimos con 4 BTRs. Para que está ofrecer, Lejos. me regañaron todo. Vamos para el set. Me regañaron y todo regresamos. Y del set salimos para el master. De aquí se sale al aire. Ahorita comienza a llegar la movención, Son no sé qué son, ahora ¿qué hora serán, pero bueno, aquí me hago yo, y aquí Cerna por allá, y salimos al aire, versión beta. Empezamos con una pequeña presentación, tú, mi nombre es, soy el Esa, mirando cámara. Sí, claro. Mi nombre es Jorge Serna, soy el director de versión beta. y vamos Otra vez. Tres, dos... Mi nombre es José Serna, director de Versión beta. Estamos a una nota para mejor juntos. Vamos a ver el detrás de cámaras de Versión beta. En vivo. un ¿Sí? saludo por ahí, Sacarlo por ahí, a ver qué pasa detrás del set en vivo. ¿Cuál sí. pasa sí. en esa descansada y la gente ya en año no va a querer meterse en <tose> Marisa? No sé, yo veo como medio tambaleando bañando a Maestro, están recibiendo gente, están como internamente <tose> medio fadidos. Bueno, eso es lo que se ve, de versión beta detrás eh, Nuestros amigos Andrés y Marixa nos acompañaron eh, Los chicos ya, ¿cómo les fue? Ay, bien ¿Bien? Sí, estoy confundida, no sé si soy un androide, su hermano. <risa> bueno, eso vamos en bueno, el segundo programa Cuando tenga más información Cuando esté en el programa número 20 Voy a, <risa> creo que va a funcionar como un robot Ya Podré Cristina. grabar información por medio de una USB Eres Andrés Y este es Santi Santi, ¿cómo te fue? la verdad, marica, super, una, batería, una, una cosa la hijo de puta, de programa hijo de va a ser cada <risa> se hijo hacer de puta minuto se ponía mejor, de mejor, de ya, mejor, ya, mejor. Ya, ¿no? no viste la chimba hijo <risa> de puta, el es Santiago, evolucionar la malparida televisión, <risa> el rendón, oh <risa> <risa> <risa> y yo soy Juan David estamos en versión beta siempre.